Bienvenidos queridos oyentes, buenos días compañeros Juan José, Natalia y Laura, les habla Vanessa Hoy, en esta tarde 9 de febrero, tan calurosa en Neiva venimos a hablar un poco acerca del ensayo y con esto podemos tomar varios conceptos a partir del texto argumentativo Tengo que confesar que como muchos de nosotros me incluyo hace un tiempo atrás escuchábamos términos como argumentación, ensayo, tesis, descripción, narración junto con otros más, y de una podríamos asociarlo a aquello que esté Dios, pesado e incómodo o incluso desinteresado, sin tener en cuenta, apreciados oyentes, que esto lo realizamos de manera indirecta casi todos los días, ya que su propósito es comunicativo. Muchos de nosotros al levantarnos por la mañana leemos algunas páginas del periódico, de la revista, de tal manera que podemos encontrar planteamientos específicos, en donde se defiende alguna postura. Allí podemos encontrar el texto argumentativo en su mayor esplendor, pues es donde se comparten diferentes puntos de vista. Y no solo en el periódico, también se pueden encontrar en las sentencias, en los sermones, en un debate y en nuestro punto central de la conversación, el ensayo. Muchos de ustedes habrán oído algo de esto, dado que este es el tipo de texto más trabajado en la etapa académica y profesional del ser humano. Incluso, tal vez lo habrán intentado escribir en el colegio O leído alguno en algún momento de sus vidas Pero, ¿qué es? El ensayo argumentativo es un texto en el que se exponen argumentos en su parte externa e interna El cual tiene un propósito El cual es convencer, justificar, explicar, evaluar y persuadir al lector a partir de cualquier tema Claro, sin pretender agotar, tomando fuentes comprobadas tales como lecturas, influencias, experiencia y demás. Además, generalmente se abordan temas que generan muchísima controversia y de situaciones particulares, es decir, de una necesidad que nunca se va a agotar, dado que todos los seres humanos tenemos perspectivas diferentes a raíz de la diversidad de la cultura, de la política y de los aspectos sociales en todo el mundo que presentan una problemática a desarrollar. Pero, Laura, el ensayo tiene muchísimo más de qué hablar. Tengo conocimiento de que te interesan los hechos, las opiniones y las conjeturas, por lo cual quisiera que nos comentaras un poco más de esto para poder relacionarlo con la construcción del ensayo. Bueno, Vanessa, muchas gracias por tu introducción al tema de hoy. Estuvo excelente. Y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Laura Alvarado y en este momento vamos a ver tres conceptos muy importantes a la hora de argumentar y son los hechos, las opiniones y las conjeturas. Cuando hablamos de hechos, sabemos que estos son acontecimientos que ya ocurrieron, evidentes por sí mismos, y si dudamos de estos, pues solo basta con ver una fotografía, un video o revisar un libro para confirmarlo. Una vez confirmado, el hecho solo lo podemos aceptar. Un ejemplo sería si yo pregunto, ¿la Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945? La respuesta solo podría ser sí o no, y lo podríamos confirmar en los libros de historia. Pero si yo digo, yo pienso que la guerra finalizó mucho antes, estoy dando una opinión. Una opinión es la interpretación que doy yo a un hecho desde mi perspectiva. Un ejemplo sería si yo pregunto, ¿cree usted que se debería legalizar la pena de muerte en Colombia? La respuesta dependerá plenamente de la perspectiva y convicción de quien responda. Este podrá decir sí o no, y si usted desea que los demás acepten su respuesta, deberá respaldar su opinión con argumentos. Por ejemplo, no porque la pena de muerte no resuelve las causas de criminalidad y deberá presentar datos de países en los que ya se haya legalizado la pena de muerte y como él indica, no haya resuelto las causas de criminalidad. En el momento en el que vamos a respaldar una opinión, muchas veces caemos en el error de respaldarlo con conjeturas. Una conjetura es una creencia o suposición que damos por cierta, sin ningún tipo de evidencia. Solo porque es algo que creemos debe funcionar así. O ya sea que lo hemos aceptado como una verdad absoluta. Como por ejemplo, si yo digo, Colombia es un país subdesarrollado porque fue conquistado y colonizado por españoles y no por ingleses como sucedió en Estados Unidos. Esto es algo que ya hemos tomado como una verdad absoluta y sin ningún tipo de respaldo, solo porque vemos que a quienes colonizaron los ingleses tienen ahora una mejor calidad de vida. Allí estamos usando la conjetura para respaldar nuestra opinión. Ahora... Teniendo claro lo que son los hechos, las opiniones y las conjeturas, pasaremos a aprender un poco lo que es la tesis con nuestro compañero Juan José Rujana. Buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Juan José Rujana y hoy les vengo a hablar acerca de algo fundamental e importante para el correcto desarrollo del ensayo, la tesis. En un ensayo, se denomina tesis al enunciado expreso o implícito, que mejor resume el punto de vista o la interpretación que ofrece a un escritor de un hecho o una situación, es decir, la tesis es un tema y lo que yo afirmo de ese tema. La tesis generalmente expresa un punto de vista cuyo autor siente como verdadero, pero que se trata de una apreciación subjetiva y esta puede ser compartida o rechazada por los lectores todo texto argumentativo, sin importar su extensión, se estructura alrededor de una tesis, por lo cual quisiera contarles algunas curiosidades y recomendaciones para que todos ustedes queridos oyentes logren realizar una buena tesis. Iniciaré hablándoles sobre que la tesis se expresa en una oración completa, de tal modo que siga expresando un sentido aún aislada del texto. Bueno, les comentaré acerca de algunos tips que funcionan perfectamente para el desarrollo de una tesis. Primero, la tesis debe redactarse en términos de un tema y un comentario. Como se mencionaba anteriormente, la tesis es un tema y lo que yo afirmo de ese tema. Segundo punto, la tesis puede estar repartida en dos oraciones. En otras aparece implícita. Como es un tema un comentario, entonces en la primera oración se describe el tema y en la segunda se hace el comentario. Tercero, en el ensayo los argumentos se hacen para sustentar y dar fuerza a la tesis. Cuarto, la tesis de un ensayo no pretende la constatación de un hecho, sino una interpretación. Quinto, el propósito del autor es el del convencer al lector. Sexto, la tesis del ensayo expresa una opinión que evalúa una serie de situaciones que rodean un hecho. Y por último, se recomienda ubicar la tesis al final de la introducción. Bien es sabido que se puede colocar ya sea al principio, en la mitad o al final, pero se recomienda que sea al principio para que el lector no se pierda el tema, sepa lo que va a leer, entienda la actitud con la que el escritor va a abordar el tema. A continuación, Vanessa los ilustrará sobre los tipos de tesis. La tesis, tal como lo venía comentando mi compañero Juan José, resume la idea central del ensayo, por lo cual tiene unas divisiones de las que me gustaría hablar. La primera son aquellas que evalúan, es decir, valoran un aspecto positivo o negativo. Para comprender un poco mejor esto, les daré un ejemplo. Abro comillas. Un análisis de la violencia juvenil no puede encararse solamente con un criterio reduccionista de lo económico, Fernando Tocor, las drogas, narcocracia y legalización, cierro comillas. Allí nosotros al leerla podemos darnos cuenta que se hace una valoración crítica. Por otra parte, la segunda son las tesis que explican, es decir, el por qué ocurrió, por qué algo es como es o lo que significa. Abro comillas. Toda buena novela dice la verdad y toda mala novela miente. Mario Vargas Llosa. La verdad de las mentiras. Cierro comillas. De esta manera podemos lograr inferir cómo el autor está dando a conocer el por qué de la novela y su significado de la misma. La tercera. Son aquellas que presagian resultados, por lo cual se predicen los resultados, como consecuencia de algo que para el autor es totalmente lógico, tal como es la siguiente tesis. Abre comillas. Mientras haya demanda para los mercados de la cocaína, cualquier esfuerzo del gobierno para compartir el negocio ilícito del narcotráfico será una pérdida de tiempo, de dinero y de vidas. Para finalizar, las tesis que sugiere. Allí se expresan opiniones con las que se previene una actitud determinada o una forma de actuar. Una tesis muy fácil de entender para ustedes oyentes es, abro comillas, el aboyo, el aborto debería ser legalizado solamente para los casos de violaciones, cierro comillas. Espero tengan en cuenta estos tipos de tesis para los mejores a la hora de escribir. A continuación los dejaré con mi compañera Natalia con un tema de mucha relevancia para nuestro ensayo. Buenas tardes compañeros y audientes, me llamo Natalia y en el día de hoy vengo a, a explicarles la organización retórica de un ensayo argumentativo. A ver, comencemos, pero antes de eso quiero que ustedes piensen un segundo eh, qué es esta organización, cómo se hace, cómo es, a ver, a ver, ¿sabemos?, vale, empecemos. Desde sus inicios, la retórica había estado preocupada por una buena organización del discurso. Además de esto, también había intentado lograr un efecto persuasivo, que pues significa fácil de entender. Para esto, primero es muy importante que hablemos de las partes de un ensayo. Como primera parte, encontramos la introducción, que ya se las muestro, la introducción de un ensayo. Allí nosotros como escritores debemos pensar en algo que despierte la curiosidad y el interés del lector. Pero también es muy importante encontrar o sugerir una tesis que se acerque o se adopte más al tema. En el documento encontramos algunos ejemplos de procedimientos retóricos que han utilizado algunos escritores, tales como, primero, ubicar el tema en su contexto histórico, y el segundo, que es el más utilizado, que es describir de una serie de detalles, es decir, el ambiente, el lugar, personas o acontecimientos a tratar. Bueno, espero lo hayamos entendido, pero sigamos con la segunda parte, que es párrafos de un ensayo. En ese punto, nosotros como escritores debemos organizarlo de la mejor forma, ya que se debe seguir un orden cronológico, lógico, espacial, de importancia e intensidad, entre otros más que después sabrán. Para ello es muy importante que la primera oración de cada párrafo se enlace con el párrafo procedente. Es así como les daré algunos ejemplos de elementos de enlace para que tu ensayo pues te quede muy bien. Por otro lado, así las cosas, por todas estas razones, por lo tanto, pero, entre otras más. Con relación a lo que estamos hablando, el documento nos comparte una frase del señor Perelman de 1986, de la cual nos deja mucho a reflexionar, que dice, La mejor argumentación es aquella que podría convencer al auditorio más exigente, al más crítico y al mejor informado. Así, de esta manera, llegamos a lo más anhelado, que es el final de un ensayo. Allí se debe realizar un final coherente con el tema tratado, obviamente. Sabemos que no es fácil llegar aquí, así que les hablaré acerca de unas pautas que me funcionan a mí con respecto a la culminación de, de textos argumentativos. Las dos últimas oraciones son de igual importancia como las dos primeras. También el párrafo final debe recordarle al lector de lo que se quería convencer, dejándole una reflexión para toda su vida. Siempre debe pasar eso. A continuación les cuento algunos ejemplos de posibles retóricas para finalizar. La primera sería expresar una conclusión coherente con lo sustentado, presagiar un resultado o la tercera, que es la que más utilizamos, mediante una reflexión. Vale, hemos llegado a la finalización de nuestro, de nuestro podcast, pero quería exponerle eh, que es muy importante para nuestra vida académica, dos retóricas muy importantes. Que obviamente yo sé que ustedes la pueden conocer, pero de pronto no, así que aquí vengo a comentársela. La primera es, perdón, perdón, perdón, perdón. La primera es la retórica clásica. En ella se explican que hay tres procedimientos para organizar dichos argumentos. Miremos juntos cuáles son. El primero es el orden de fuerzas decrecientes, perdón, que significa comenzar con lo más importante y exponer los más sólidos al final del discurso. La segunda es el orden de fuerzas decrecientes, que es comenzar con los argumentos más sólidos y exponer los menos importantes hacia el final. Y como tercera, encontramos el orden homérico o nestoriano, que este nos cuenta que debemos comenzar y finalizar con los argumentos más sólidos y acomodar los más débiles hacia la mitad del discurso. Es súper fácil, es como si jugáramos ajedrez todos juntos acá. Vale, ya casi, ya casi acabamos. Como segunda tenemos la antigua, por acá se las muestro, okay, la antigua retórica grecolatina. Se le llamaba dispositio al discurso argumentativo, su desarrollo y organización. Habían dos personajes, perdón, perdón. Habían dos, dos personas durante la investigación que hicimos, que se llamaban Coras y Quinteliano, quienes nos decían que para, para encontrar un discurso bien elaborado estaba, estaba organizado de, de cinco partes. La primera era un exordio o proemio que correspondía a la introducción del discurso. La segunda era una narración que era la relación de los hechos entre el juez y el público y pues que debían conocer. O sea, yo creo que era como el problema de debatir o como el, el tema de debatir. La tercera era una demostración, comprobación y confirmación. En ella se trabaja la sustentación de lo que se quería llegar. La cuarta era un epílogo que correspondía al final del discurso y allí se utilizan los argumentos más importantes. Y la quinta era una peroración que era como la última oportunidad del discurso para conmover las emociones y sentimientos del auditorio y apelar su discurso. Bueno compañeros, eso era todo. Quería que dejarles bien claro que era un ensayo, cómo estaba organizado y dos retóricas muy importantes que, que es bueno saberlas. Antes de, de terminar, quería dejarles una frase que me gustó muchísimo, que es, que es, argumentar para un público no es lo mismo que argumentar para un lector muchas gracias. Bueno queridos oyentes, de esta manera damos la finalización a nuestro podcast, esperamos que les haya servido de muchísima utilidad para sus próximos ensayos y también nos alegra muchísimo haberlos acompañado de parte de mis compañeros Juan José Rujana, Nelvi Natalia Nozano, Laura Janet Alvarado y quien les está hablando en este momento es Vanessa Rojas. Buena tarde queridos oyentes, hasta luego.